Chau amigos de y más, ¿cómo va el entrenamiento? Estamos iniciando un nuevo año, el año lleno de victoria. Este año vamos a ganar masa, vamos a definir, vamos a botar la, la pancha, porque es muy fácil aumentar, meter, meter, pero luego para Schollier es un poco difícil. Si vuelve un poco de constancia, decisiones, no molare a la prima dificultad da Pablo el giorno de hoy yo voy a hacer un entrenamiento per el polpacho este músculo que lo que lo podemos guardar en la parte soto que es el gastronemio, o este músculo importante para amortiguar para mantener el equilibrio para saltar puesto le da estabilidad a nuestro cuerpo es un grupo muscular que si vale un poquito de entrenamiento es un músculo molto resistente por el giorno de hoy como podéis guardar, he eh? portado cueste, este este. Si tú no hay el este o hay un gradino, va bien, un cassetto, cual cosa, es portato el este. Vamos a, voy a hacer seis ejercicios, seis ejercicios para tonificar ese polpacho. Tú lo puedes añadir un poco de peso dependiendo tu capacidad. El giorno de hoy, por portado este vadubrio, este aunque yo mi mi, mi, mi, mi, gigoto, mi gigoto con peso. Bueno, un saludo muy un saludo especial a álvaro que me ha dicho pablo no hay un no hay un entrenamiento por pacho por pacho en español pantorrilla hoy es el momento de meliolari ok perfecto vamos a hacer un poquito de de rescaldamiento, rescaldamiento, me muevo, me muevo, me muevo. Vamos a iniciar, voy a hacer seis ejercicios. Vamos a hacer 40 segundos de, de, de laboro con con 10 segundos de recupero. Pues por pacho va a hacer cosita, ta, ta, ta. okay se inicia, se inicia, se inicia, se inicia, se inicia. Cerco mi mi timer que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo. Perfecto, trovato, trovato, trovato. Prepárate, prepárate. Dos. Uno, vía. Four. tres. Prendo el peso, prendo el peso, prendo el peso. One. Vamos a hacer como solo pie y barda. Salgo y eschengo. Salgo y eschengo. Salgo y eschengo. Su, en Yu. Su, en Yu. Su, en Yu. Mantente, mantente, mantente, mantente. Va a dar como la hora. Te doy la esquina, pero va bien. Tú guarda, tú guarda. Ah, perfecto ah, Continua, continua, continúa lo facho cosico sí, su guarda medio, guarda. No te doy la, la, la esquina. Continua. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a, a cambiar de gamba. Con este con este polpacho bajar y está. lo vamos a estimular por tutti ángulo. Ok, cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. cambio. su en well, su en you, gamba siempre dirita, dirita, dirita al ginocchio sin piegares, todo directo ah, concéntrate Sí, sí. yu yu yu yu yu sí. tu lo no puedes hacer anche sin sapese, dependiendo tu tu capacidad estos ejercicios se pueden hacer tú a casa los consiglio de hacer al menos de 3 vueltas a semana sí. Ah. Ah. Madonna, ya se siente. Un poco en tierra porque como cayó acá todo la nieve, la verdad. Está un poquito esporco, tuto. Cambio de piel, cambio, cambio, cambio. Cambio, va, dropa? va. Da, punta, punta, fori. Da. Lentamente, lentamente. Sí, sí. Sento el ejercicio, siento que, que la fatiga realmente se senta al grupo muscular que estamos laborando hoy, El polpacho. Gastronemio. Ah. Ah. Ah. Fuerza, fuerza. Ah. Sí. Ah. Sí. Dirito, directo, directo, directo. Okay. Último, último y, cambio, último y cambio Último y cambio Último y cambio Último y cambio Último y cambio Esto lo podemos hacer en el gradino En el gradino, en el gradino Sí Sí Sí Sí, sí. En el gradino, en un boss, en una caseta Cual cosa Sí, sí, sí sí. Si lo meto más alto La resistencia aumenta Se siente el laboro Sí, vale. sí. sí, sí, sí, ah, sí. Sí. sí, ah, sí, sí, ah, sí. Yo a estos ejercicios lo voy a repetir por dos vueltas ya. Cuesta, esto ya es historia, cuesta ya es historia. El segundo, el segundo. de lo cual. Posición de de sentadilla, guádalo. Uno, su, y yo. Su, y yo. Su, y yo. Su, y yo. Su, maldente, su yo. Su, y yo. Su, y yo. Su, y yo. Su, y yo. Su, yu su. El equilibrio, el equilibrio. Yu, va. Su. You. No. su. Ah. Ok, una pico pausa. estamos estimulando, guarda. Guarda por el polpacho mío. El polpacho mío está grande como de caballo, como jugado para bolo. Tante salta, ahorita. Ah. Ta, ta. Nuevamente. Okay. Cambio, cambio, cambio. Cambio, ¿Vale, Sí, su. Mantengo. Echendo lentamente. Su. Mantengo su, mantengo su, mantengo su, mantengo ah, 60 60, 60 si, si sí, sí. resiste, resiste el polpacho, el tiene que ver el polpacho de caballo sí. su, su, su, mantente 1, 2, 3, extiende 1, 2, 3, extiende 1, 2, 3 exciende ok el próximo el próximo el próximo vamos a hacer el salto salti salti salti salti salti guarda salti salti ta ta ta normal ta ta ta ta ta su sí. su su su su su podemos hacer una variante cueste su Ta, su, ta, su, sa, su, sa, su, sa, su, sa, su, sa, su, sa, su, sa, Sente el ejercicio. su, su, su, okay. acaba uno con el elástico ok, va su su su su su su, va ah gamba siempre derrita derrita la gamba para darle più, più fatiga al polpacho sí uh. sí ah sí puedo cambiar, guarda sí su su su ah. su ah. ok, ok, vamos a hacer un poquito de salto, salto, salto, salto salto, salto, siempre con el polpacho siempre, gamba dirita gamba dirita, sigo esto guarda, ta, ta ta, ta ta, tu toda la hora se sienta el polpacho, si sí. ah, ah usa la fuerza del abdomen, lo que no es fácil, no es fácil, no es fácil pero tú vas a ver grandes resultados este año se inicia a entrenarte al menos 2 vueltas a semana lo bueno es crear buenos hábitos ta, ta, ta, por experiencia mía yo me aleno de 2 a 3 vueltas a semana ¿cuántos años que yo me aleno son como 25 años que yo me aleno sí sí ta ok <ríe> sembró como Vengo como un Masai, como un Masai saltando, ta ta ta, okay, okay, perfecto, nuevamente, ta ta como un Masai guarda como un Masai, sí, sí, sí, sí, gama de rita, si sí, ah ah, siente el bolpacho, siente el bolpacho, siente el pacho siente el sí, sí sí sí sí se, sí. siente por pacho, ah, brucha, brucha, brucha, sí, <ríe> ¿Eh? brucha, fuerza, ah, vamos, vamos, resiste, sí, <tose> ok, próximo ejercicio, ¿verdad? vamos a pegar un poquito de esta forma, si lo internamente. Ok, va, va, ta, ta. Ah, ah, sí, ah, sí, nuevamente, ah, ah, ah. Uh, sí. Gamba dirrita, dirrita la gamba. Sí, sí. Álvaro, cómo va el entrenamiento, Álvaro. Ah, ah, ah, soy el culpable. Ah, ah, mi primo ejercicio de polpacho. Continua, sí, ah. Ah. Ah. Ah. ok, madre de Dios. Se siente, domani no me alzo, domani no me alzo. Voy a dar un poquito la, la esquina, guarda, la esquina, la esquina, madre, sí, ta, ta, ta, continua, ta, ta, sí, sí. Sí, sí, salgo, sí. sí. salgo, salgo, sí, ah, ah, no voy, no voy, estamos estimulando el polpacho por tu, por tu triángulo, sí, sí, sí, sí. Okay. El último, el último, el último. Vamos a hacer uno con, con la corda, con, la, con el elástico. Con el elástico. Con el elástico. Con el triángulo. Cuadro cuá. Cuadro cuá. Ay. continua continua. <ríe> Continúa si lo puedo Va, va, va. Va, va, cuadro Ta. Cua. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. tira. Tira, tira, sí. Ah. Uh. Uh. Tira el pie Tira la planta Sí, sí. Un poco de tierra porque está bañando el pavimento. Ok. Ah. Mi polpacho. Mi polpacho ha diventado una pala. Una pala. Último, último. Último. Último. Último. guárdalo, pa. guárdalo, guárdalo, tira, tira, tira, tira, si tú tiras el elástico, no hay más fatiga, guárdalo, guárdalo, siempre la gamba directa, directa la gamba, sí, tira, tira, no son excusas, que está aquí, usa la palestra, guarda, guarda con estos ejercicios, los con cualquiera que les pueda ser útil, ah, álvaro, no va Me estás masacando. Sí. Sí. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¡lo ay, grande, guarda ay, ay, ay, guarda. ay, guarda ay, ay, guarda. guárdalo Grupo resistente, tu músculo resistente, como el de estos prima, tú lo puedes alinear de 2 a 3 vueltas a semana, lo puedes cargar, cargar. Si tú lo cargas y me das reposo, madre de Dios, serás potente, como un caballo resistente, guarda, firme, firme, firme, firme, firme, firme. Gracias a todas las personas que se son alineado con este, con estos ejercicios. Grande, grande, si tú ancora no te has inscrito Inscríbete a este canal, todo este esfuerzo vendrá pagado. Si nos leñamos con conciencia y con, y con constanza, vamos a ver todos nuestro resultado. De cuore, Pablo.